Saludos, mi nombre es Carlos del canal Charles Interface. Hoy te voy a enseñar cómo crear una opción para alternar entre DirectX 11 y DirectX 12. Empecemos. Bueno, pero ¿qué es eso del DirectX 11 y el DirectX 12? Pues esta es una API que permite correr los videojuegos en PC con sistema operativo Windows. Tanto el DirectX 11 como el DirectX 12 traen mejoras gráficas y optimizaciones de memoria y uso adecuado de GPU y CPU. Ahora ya teniendo esto claro, ahora vamos a pasar a la acción. Antes que nada, debo decir que el código que vamos a ver ahora me base en un código de este señorito CESIO137. Y que es un plugin en el cual solamente lo puedes instalar en tu Unreal y que ya trae la herramienta ya hecha y solamente tienes que usarla hay que tener en cuenta que solamente está para versiones de un real de 4,27 como lo voy a explicar yo lo que hice fue condensar todo el código que él tiene aquí en una sola en un solo archivo primeramente vamos a crear nuestras clases en c más vamos a archivo nueva clase en c más escogemos el blueprint function library Net colocamos un nombre aquí y le damos get class ¿vale? Y ahora vamos para el Visual, listo y aquí yo tengo el código ya hecho, pero no es tan difícil. En el archivo .h vamos a declarar dos clases, un enumerador y una clase donde va a tener dos funciones. En el enumerador va a contener las dos opciones, le diré X11 y le diré X12. Y en esta clase vamos a crear dos funciones donde va a guardar eh, la opción escogida y otra función donde va a obtener esa opción que ya se guardó. En el archivo .cpp vamos a crear cuatro variables. Yo declaré cuatro variables fstring, una variable target que es la que obtiene el nombre del sistema operativo que esté usando, si es linux, windows, mac. Una variable donde yo almaceno un valor de texto que por lo general va a ser este valor y dos variables que van a, a tener dos valores. ¿vale? Y eh, Este Valor es muy importante que lo tengan en cuenta porque esto se va a guardar en un archivo INI y esto es lo que hace que tu videojuego pueda correr en Direct11 o Direct12. ¿Listo? ¿Qué hago? Hago una pregunta. Si... El sistema operativo que tengo es Windows. Aquí nos encontramos con esta variable que es parecida, ¿no? Es igual a un tutorial pasado que vimos donde se guarda toda la configuración gráfica de tu videojuego en un archivo ini, ¿verdad? Es la misma estructura. Dejé config llamo a un get string y voy a llamar de un archivo que ya está guardado en el Unreal que se llama, lo voy a colocar por aquí default De este archivo él va a obtener una cierta información de la sección, esta que está aquí, va a buscar una variable que se llama default graphics RHI y va a obtener ese valor que voy a, a solicitar de ese archivo. Ya esta es una palabra reservada que ya obtiene esa ubicación donde está este archivo que está aquí. ¿Listo? Entonces él obtiene ese, esa información y hago un switch. Y yo pregunto, ¿es Direct11? que yo quiero escoger entonces yo hago una pregunta aquí adentro si lo que yo pongo acá es diferente a esto vale es que mira direct x my direct x esa variable va a tener o este valor o este valor entonces hay pregunta si esto es, no es igual si no es igual entonces se como direct 11 eso es lo que va a hacer en este en, este, en esta línea de acá. Yo le mando aquí por parámetro que sea Direct11. Me lee la configuración y listo. Lo mismo es con Direct12. Va a preguntar si esto es diferente a Direct12. entonces Si es diferente entonces CTM lo como Direct12 me lo lee y ya aplica la configuración deseada y en la otra función pues es más simple solamente obtienes la información si yo guardé que fuera direct11 o direct12 solamente lo carga y listo es lo que hace aquí yo pregunto ah esto es igual a direct11 bueno retórname el direct11 si no es pues si no es así retórname direct12 y listo, eso es todo. Es un real ya aquí está la función que yo creé allí en C++. Y hice algo muy sencillo. Yo lo que hice fue que dependiendo de un número, o sea 0 o 1, él va a cambiar entre Direct11 o Direct12. Y le envío esa información acá. Como este es un enumerador de ese tipo que él tiene ahí adentro, entonces él va a alternar entre esas. ¿vale? Y él hace internamente su función. Listo, entonces vamos a probarlo. aquí al menú de gráfico el y aquí yo hice las opciones Direct11 y Direct12 lo cambio aquí, aquí hay una cosa importante, eh, para que se aplique estas opciones de Direct11 o Direct12 debe reiniciarse el juego, ¿sí? entonces dónde se encuentra eso? está en la carpeta de tu proyecto, save, vamos a config, vamos a windows y en la carpeta jean debería estar esa opción ya establecida. Aquí está. Aquí está la opción ya hecha. Ahora, si yo cambio a Direct 11 ¿qué pasaría? y salimos. Y ahora vamos a ver acá. Pide que lo recargue porque ya se hizo un cambio. Y miren aquí. ¿Si ¿Sí ves? En la misma sección que está aquí en C++, la misma sección es la misma de aquí. Entonces ahí es donde hace esa modificación. Eso es todo. Lo que de pronto cuando empaquetes el juego no te va a salir ese archivo engine ni nada de eso. Porque todo eso va a estar empaquetado, ¿vale? Espero que te haya servido. Espero que este tutorial te haya ayudado. Manda este video a alguna persona que lo necesite, que le sirva. Dame tu like y que te vaya bien creando videojuegos. Bendiciones.